En este 11F, el Día de la mujer en la niña de la Ciencia, me parece que es muy importante poder visibilizar el trabajo que hacemos las científicas, que, que nos puedan conocer, que puedan saber eh, a los problemas que nos enfrentamos diariamente, y también visibilizar las desigualdades que existen a, a lo largo de la carrera académica, eh, y bueno, y desde esa perspectiva también eh, poder alentar a las niñas, acercarlas a la ciencia, que sepan que este es un camino que es posible para ellas, y que las, las mujeres somos fundamentales en la conformación de los equipos de trabajo. Porque las mujeres eh, aportamos desde otra óptica, desde diferentes experiencias, de diferentes vivencias, y eso es fundamental para un grupo. La diversidad es lo que en definitiva eh, enriquece a los grupos de trabajo.